entra el panel solar sin nada, ¿no? módulo conecta directo al panel solar los diodos también van a las baterías entonces cuando arranca el panel solar arranca el 555 si no de otra manera cuando está la batería puesta andarían los, el 555 entonces no se, no, con los diodos esto evita que arranque esto esto solamente es la parte de, de frecuencia estos mismos son los de la prueba así, mismo modelo, mismo sistema, mismo panel son chiquitos, ¿viste? no todos muy grandes, son 10 watts con pulsos cargan la batería, eh, ahí, ahí está el secreto, pulso, pero como el otro le da mucha frecuencia, capaz que lo hace más rápido el proceso. Por ejemplo, yo entro con 11 volt, que es el panel, 12 volt, 13 volt, 13,8. Este me va 13,8 para un capacitor y este me va 13,8 para el otro capacitor. Entre los dos, en serie, me da 24 volt. O sea, que es lo que le pongo a las baterías de la patineta, que son 24 volt. Así funciona el cargador este, este sistema. Mira, Pedro, me fui al carajo. Te puse frecuencia un poquito más alta, hice el aparatito ese que te mostré, mira, Estaba en 26.4. Uy, la va a reventar las dos pilas. Che, la está cargando re bien. No, me va a volar la mierda. ¿Y ahora? ¿De qué me disfrazo? No, ¿en serio? Ah, 24V. No, mirá que rápido que carga el hijo de puta. No le puse ni señores, efectivamente. Ahí quedó en 27.5. Y cuando le pongo el panel. Empieza a subir. Nah, nah, nah, nah, nah, me consagro. Este año me consagro. Igual es un invento que lo quería para mí, para las patinetas, porque así puedo salir a la plaza y las dejo un rato con el panel. Le puedo poner un cable de tres, tres fichas y enchufable. Lo saco de la... Pedro, vos que decís, lo corto, ¿no? Mirá. Y eso que estamos con el sol ahí nomás, está el sol allá. Mira que hija de puta, sube 28 y sigue subiendo. Hice el circuito flip-flop, ese que te decía, tenía en la cabeza eso, ahora lo voy a dibujar en un coso. Lo voy a dibujar. No, anda, anda, anda, anda. Carga 28 volt con un panel de 12. Mira cómo carga, hijo de puta, encima fue rápido la tensión. Yo diría, no, de cortar. Ya 28-2. Me parece que es demasiado. ¿Ves? Oscila hace un canal y el otro y va por diodo a la carga de batería y acá está la, el cruce, ¿ves? el cruce que yo quería hacer era este porque no podía cargar no, sigue subiendo, no podía cargar con diodo acá viste que te había contado que quería hacer un circuito mira, por lo menos saco de 12 volt, saco 24 28,3 eh, yo lo apagaría ¿no? cuando llego 29 quiere decir que están cargadas las baterías yo no pensé que iba a andar si son 10 watts nomás del panel, lo que pasa es que como es dividido en dos y le da alterna Ah, mortal. Mortal, mortal. Sube a 5 y ya la apago. Creo. A ver si sube a 5. No, todavía no. Sí, chao, listo, ahora la apago. Ya dejo un ratito más a ver qué pasa. 28.6. Seguimos oscilando acá, taca, taca, taca, taca, le da el solcito. El panel ahí, chiquitito, pequeño. Ah, mortal, qué bueno, qué bueno, qué bueno.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 No, todavía. No. Sí, chao, listo, ahora la apago. Quedó re peola. No se nota casi nada. Espectacular. O se puedo acelerar? Qué mm, difícil que voy a agarrar y filmar. Pero la puta. Ah, está. Uh, está. Tiene una fuerza Proyecto terminado Como quien diría Mañana voy a probar bien Ahora ya no hay más sol Me quedó medio corto el cable Pero bueno La idea es que sea autosustentable casi Igual voy a ver si se la pongo a la patineta Ahora voy a armarlo así para hacer una prueba Cargar carga 27, 28 volts Se va a 29 Así que yo creo que va como piña